Presidente de la República, ya tú hablabas un poquito de eso, durante los titulares estuvo visitando a Chris Duarte, el dominicano que recientemente fue elegido en el draft de la NBA por el equipo de New Orleans, los Pelicans, ahí podemos ver imágenes con respecto a eso, e incluso, bueno, Indiana Pacer, sí, gracias a nuestro querido menor aquí que nos corrige. Y ahí vemos imágenes Juno, de esa visita que tuvo el excelentísimo presidente de la república, el señor Luis Abinader Corona, al dominicano que ha hecho historia recientemente, como ya decíamos, en el draft de la NBA. Y vamos a escuchar la palabra, tenemos la palabra, ¿verdad?, señor director, del presidente Luis Abinader en su visita a Puerto Plata. Ese es el ejemplo, y el ejemplo se da con disciplina, con trabajo, viviendo sano, ¿eh? Y él me pidió que para que ustedes se entrenen mejor que él, él tiene un techado aquí y le vamos a su techado. Para... ¿A qué habla? Déjalo, déjalo que hable, déjalo. Vale, el nivel que ustedes quieran. Que Dios lo bendiga y sigan ese ejemplo. Bueno, ya las palabras de, del presidente de la República, cortitas, así chiquitas, cortitas, así miren, pero son de este tamaño. El presidente de la República Dominicana arrancó el domingo, ayer domingo, para Puerto Plata. Escuche bien, ¿eh? Primero, estamos hablando del presidente en persona. Segundo, porque esa, esa es la distinción que Luis Abinader le está ofreciendo como país, como gobierno a un joven que representa nuestra patria y que de alguna manera u otra somos favorecidos cuando hablamos de que Chris Duarte es una de las principales figuras que tendrá la NBA de cara a la temporada 2021-2022. Quiero aclarar que no estoy hablando de lo que podría ser su actuación, sino de lo que ha sido todo el trabajo publicitario en Indianápolis, Por ejemplo, hay varios letreros que dicen, bienvenido Chris Duarte, la NBA trabajó fuerte con él. Entonces Luis, escucha bien lo que dice, él me ha pedido, o sea, Chris Duarte le ha pedido que, que quiere que los jóvenes practiquen mejor, queremos hacer un techado, y van a tener su techado. Con esas palabras, yo confirmo dos cosas. El gobierno sigue haciendo el, el mayor esfuerzo posible para que la República Dominicana tenga mejoras a nivel deportivo. El gobierno está trabajando para que el deporte reciba mayores beneficios de lo que anteriormente habíamos recibido. Y de eso no hay la menor duda en apenas un año. Pero segundo, confirmo que el muchacho, ese jovencito, Cris Duarte, en vez de pedir cualquier otra cosa de manera personal o de manera familiar, ¿usted sabe lo que le acaba de pedir al presidente? Un techado para su club. El club fantástico de donde él salió, de donde él surgió, donde él, practicó, claro. donde él practicó antes de convertirse en un NBA. Y eso se sabe, ¿no? De lejos que el muchacho tiene la azotea bien amueblada, humilde y ha mostrado. Bueno, ese techado tiene un hombre que se llama Chris Duarte, el que van a sí. construir. Y usted quiere saber algo, usted ha escuchado, le van a hacer un techado de Máximo Gómez, aquí te lo ha escuchado y lo van a tener que hacer. En algún momento lo vamos a tener que hacer. Tal vez no hemos tenido la conexión con el que tenemos que tenerla. Pero ahora mismo el senador de la provincia de Duarte se está haciendo responsable de esa parte y por eso creo que se va a construir. Ahora yo creo en eso. ¿Te has escuchado que van a hacer otro? El que van a hacer, el que yo sé que van a hacer, es el del Club Fantástico. Porque lo está diciendo el presidente de la República, que tiene más de 40 spots publicitarios de radio que dice, no son promesas, estamos cumpliendo. Usted no lo ha escuchado, eso en toda la, todas las emisoras que tienen el favor de recibir la publicidad. Entonces Luis Abinader no va a ir a Puerto Plata a ofrecer algo que él no va a cumplir. Ese techado que se llama Cris Duarte, porque se llama Cris Duarte, lo van a construir. Y hay que darle todo el crédito de ese contacto. ¿Usted sabe a quién? Al, al ejecutivo de la presidencia, ¿cómo llama? A Paliza. Porque Paliza ¿de dónde es? De, de allá, Puerto Plata sí. Y maña sea que además que usted sea de Puerto Plata No se consigan cosas para Puerto Plata Y ya gestionó no, no el arreglo del principal el, la Instalación deportiva de baloncesto de Puerto Plata Ya la arreglaron y, y, se, y, se está, y se está jugando por sí. ejemplo Liga Nacional de Baloncesto en Puerto Plata. Se jugó superior también. Porque porque Paliza interpuso sus oficios ahí y el ministro accedió y lo reparó. También ellos tienen en proyecto en algún momento reparar, construir un estadio de béisbol para tener su franquicia. Tienen en proyecto, construyo imagino, otras cosas, porque el presidente estuvo por ahí hace un par de meses cuando se reinauguró el Fabio Rafael González y se arreglaron muchas instalaciones deportivas. O sea, eso es, funcionarios que funcionen funcionarios sí. que funcionen que vayan hacia el presidente, que vayan a la sala de... Eh, ¿sala cómo es? A, a... la... a la cámara de diputados, a la cámara de senadores que vayan donde ellos quieran pero que funcionen, que cuando usted hable, todo el que está ahí sepa que usted va a hablar de su pueblo porque al final... ¿Qué, qué, entonces, que nos lleve el diablo a nosotros Por ejemplo, a San Francisco De Macorís ¿Eh? ¿Qué es así, viejo? Cada quien tiene que agarrar su vaina por los sí. cachos Y traerlo para su, para su ciudad Al final, todas las ciudades Conforman a la República Dominicana Y aquí estamos pidiendo poca cosa Y reitero El techado Máximo Gómez El techado Duarte El techado Santa Ana techado Los Rieles techado La Ribera techado, las guaranas, techado, todo, todo es techado, porque nosotros no estamos pidiendo más nada, son instalaciones deportivas para que la juventud se convierta en profesionales en algún momento de un deporte, no solo de baloncesto, porque aquí no estamos hablando solo del deporte del aro y del balón, yo estoy hablando de multiusos, yo estoy hablando de techados, donde se puedan instalar, una malla de voleibol, Bolíbol, donde se pueda claro. practicar otras disciplinas individuales como el karate, el taekwondo y toda esa vaina. Porque al final nada más no es bajebol. Pero San Francisco de Macorís hoy felicita a Puerto Plata y esperamos que sigan haciendo más en el país. Pero que a nosotros, de alguna manera u otra, nuestros incumbentes, nuestros representantes, los que son amigos del presidente, porque son amigos del presidente, nos ayuden y podamos construir otros aquí. San Francisco representa a la tercera ciudad, déjame levantar esta vaina, San Francisco representa, no porque yo te dije que no era pendejo, la tercera ciudad de la República Dominicana y no tenemos techado, porque no lo tenemos y no tenemos NBA, no tenemos jugadores NBA, o sea que si es por eso nos vamos a joder, entonces, ahora nosotros necesitamos que se pueda resolver con las autoridades que nos representan. Los, los que nos gobiernan como ciudad, que yo creo en Franklin Romero, que yo creo en, en la señora gobernadora, que yo creo. ¿Cómo llama los diputados? Nicolás. ¿Nicolás qué? Ah. Nicolás Hidalgo, ese es de la Casa de los Salones, ¿verdad? El del Colín el, el de la Pala. Ese es. ¿Quién más? El, el, Do, a Dorina Rodríguez, siga, siga. Usted no sabe los nombres de los diputados. Usted que tiene el programa de esa vaina, Lupe Núñez. No, Lupe va a, va a construir tejado para allá. Eso va a construir tejado para allá. Eso no va a construir tejado en San Francisco. Eso que lo dejamos para allá, que ellos resuelvan su problema para allá. Nosotros queremos aquí, San eh, Francisco y la zona. Siga, ya a lo mejor en cuatro. ¿Cómo, ¿Cómo llame que le ganó a Mildred Que se ha lío? el ¿Eh? banco de sangre. Hubo uno que le ganó a Mildred, sí, sí, sí. Ay, Jerry, del Diablo. Eh, algo así es. ¿Cómo? Jerry, algo Jerry, así. Es. No, algo así no Jerry se llama. Sí. No le falta respeto, amigo. Porque no, porque no, no estaba seguro un de cómo señor, era. A Un señor diputado. No estaba seguro Pero igual, era. esas personas nosotros creemos, pero ellos tienen que salir a hablar con la gente, con el presidente, con el medio, con, los, con, con Olmedo, Olmedo no es ministro, pero casi un ministro. Ya. Tienen que hablar con el presidente de la República, porque eso no es verdad que nosotros vamos a conseguir que no arreglen nada. Es ustedes, es ustedes Que el deporte de San Francisco A través del departamento correspondiente Señor Riquelme Rosario que lo dirige Juan Liberato Mao Jochi Taveras que por cierto le envío un fuerte abrazo Que siga recuperándose Jochi Ellos puedan decirle a la gente A los barrios y a todo el mundo Que el deporte en San Francisco y la provincia Arrancó porque el deporte del país se arrancó hace, hace un año, donde no ha arrancado mucho aquí, pero en el país sí, porque eso es una muestra, eso que estamos mirando hoy, de ese techado que se ofreció ayer, de que le arreglaron el otro, de que van a arreglar el play, no, pues arrancamos todo el crédito al país, y al ministro, y al presidente, pero San Francisco todavía sigue alando aire, soplando pote. Todavía estamos haciendo nada. No nos han arreglado San Martín de Porres, no nos han dado el primer Picasso de Máximo Gómez, no me lo han dado en Santa Ana, no me lo han dado en el Duarte, no nos han hecho nada. Y entonces entramos en el tiempo que ahora necesitamos que vengan para acá. Pero Junior Matrillé y mi Rosario y Oliver manejándome, no vamos a llegar al palacio a hablar. Ah, este presidente, queremos hablar con Luis. No, no van a dejar entrar. Todavía eso. Tienen que ir los ejecutivos de este pueblo. Los diputados tienen que levantar la mano en la Cámara. Y aunque usted no tiene que ir como el boli a pedir cancha a una sala de diputados, porque eso no es lo que usted va a hacer allá, usted tiene que legislar por otra cosa. Pero el boli, como no tiene experiencia y se le fue el gatillo, pidió una cancha. Y adivinen, se le va a hacer su cancha, consiguió sí, una cancha sí. el boli. Que al final valió la pena. Y él no lo, supo lo que, lo a lo que fue tanto. a la sala de los diputados, pero él consiguió una cancha. Eso sí. de. son Pero consiguió una cancha. Ese es mi comentario al respecto. Felicitar a Puerto Plata, que sigue siendo favorecida de manera correcta, porque ahí está el ministro de la presidencia. Perdón, él es el administrati ministro administrativo de la presidencia. Y él, cada vez que sí. pueda, va a meter café para allá. Cada vez que Paliza pueda, que le piquen la pelota, la pelota seca, la va a tirar para allá. Porque al final te se que yo le dije a no era pendejo? Él tampoco. Cuando terminen los cuatro años que él haya conseguido todo eso por Puerto Plata, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Pasar va a ser el rey de Puerto Plata? ¿O no es así? Pero al final, él será el príncipe de Puerto Plata, consiguiendo cosas que la ciudad lo está y lo va a aprovechar. Eso no está mal. Así es. Eso deberían hacerlo todos los que tengan la oportunidad por el bien de su ciudad. Yo conozco incumbentes de, de, de, de, de, que pasaron la vida entera pegados, cerca de todo, lo, y no hicieron nada. Aquí mismo en San Francisco de Macorís gente que pasó la vida entera pegado donde estaban los mangos bajitos. Los mangos que tú caminabas, te topabas con la cabeza. ¡Panco con el mango! Y nadie comía mango en San Francisco. Nada más se lo comía ahí solo, los mangos. Pero como yo no soy pendejo, como Palice tampoco es pendejo, el pueblo de San Francisco tampoco es pendejo, adivinen qué. Busquen si le han dado los votos a esa persona. No se lo han dado. Porque no somos pendejos.